soy Micaela Sabja, autora del libro Marketing Digital entiende Tiendes o Mueres, magíster en marketing, especialista en marketing digital y social media, además soy miembro verificada del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y estoy nominada a Mejor Marca Personal en los Premios de Internet de este año 2021.